Horóscopo de Cáncer para hoy. 18 de marzo de 2018. Con esta energía astral, una de tus relaciones de amistad se pondrá a prueba en este día. Alguien cercano a ti tendrá alguna dificultad. Te pedirán ayuda para resolver el problema. Aunque podrás hacerlo, hazlo con cautela. No te metas en algo que no es de tu incumbencia. En vez de eso,